Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Yo soy Katherine Boyce y estoy muy feliz Quiero decirles que hoy vamos a hacer un video muy divertido e interesante Yo estoy buscando información acerca del sitio que vamos a visitar el día de hoy Dicen que comen cosas bastante misteriosas Entonces yo quiero llevarlos hoy a ustedes al barrio chino de la Ciudad de México grabando allá en la parte de atrás y está diciendo que va a ver qué tan parecido es el barrio chino de méxico con el barrio chino de asia porque ella obviamente ya ha viajado a un montón de países inclusive china tú has ido a china ok Hong Kong, así que yo quiero que tú no sé me cuentes qué esperas de ese barrio chino que vamos a visitar ahora. Espero de todo, espero encontrar comida china, obviamente, espero encontrar el desayuno que tanto me encanta de esta cultura. O sea, dicen que hay tres desayunos importantes en el mundo que obviamente es el venezolano, <risa> el panameño, <¿Y> ¿cuál otro? <risa> el chino y se le dice dim sum o dim sum. Yo digo dim sum. Lo que pasa es que mi chino ahorita no lo he practicado tanto, entonces por eso no no estoy recordando. Esta vez invito a Después, <risa> <que> <risa> ella dice que esta vez va a invitar eso. Me alegra mucho y me motiva. Así que ahora sí no vamos a esperar más y vámonos para allá. Uf. Bueno gente, ya vamos a pedir entonces nuestro Uber para llegar al barrio. Sí, que da, da, da. <risa> Yo estoy bastante contenta porque yo no tengo ni idea de qué me espera ya Pero sí, claro, no les voy a durar toda la vida Ahí dice, bienvenidos al barrio chino mexicano Amigos, al parecer nos confundimos de barrio chino Bueno, no nos confundimos Como se quiere desayunar algo específico que es Sam, Acá es... Eh... Como comida china mexicana, ¿sabes? Como para que la gente. Una comida un poco más adaptada al paladar mexicano. Es el refresco chino, llévate el refresco chino. Ese es lindo. Eso es mamón chino y aquí le dicen ¿Te gusta el lichi? Me encanta, el mamón Amigos, acabo de comprobar lo que siempre les menciono acerca del ingenio mexicano Primera vez en nuestra vida que vemos un jampao de colores Dice que ha estado en China, jamás vio en China un jampao amarillo, ni verde, ni chocolate, ni azul Y aquí tienes la opción de comerte un jampao salado o comerte un jampao dulce Ahorita vamos a pedir uno para probar más o menos qué tal el sabor Ver si nos gusta o no, qué tiene o qué no tiene adentro Así que ya les voy a mostrar, cada uno cuesta 15 pesos, entonces vamos a probar Es que no me atrevo a comprar, o sea, de verdad no me atrevo a probar otro que no sepa, o sea, de lo que yo sepa que es Yo sé que a ti no te gusta, pero está bien bueno Que no me gusta, ¿qué cosa? El jampado, pruébalo ¡Yummy! Ah. ¡Qué rico! de que está bien rico? Está bien bueno Coño, es, que, es que el... El puerco que tiene es el puerco asado No, o sea, sí me gustó muchísimo Solamente que yo necesito desayunar algo Otra cosa, porque muy dulce Me cae tal vez un poco pesado en el estómago Él lo hizo y él no es chino El durazma ya no conocen qué es el durazma O sea, no existe la fruta bueno, El durazma ya no existe Cajeta no saben qué es cajeta Me van a invitar una galletita de la suerte Acá, Él como les digo, los mexicanos Son demasiado amables Voy a ver qué me sale o a ver qué tan suertuda soy Las habilidades que has ganado te van a ser útiles pronto Gente, acabo de encontrar el lugar que nos recomendaron para venir a comer, se llama Hong Kong Quiero mostrarles este restaurante que ha utilizado el nopal dentro de la cocina tradicional china Vamos a ver Este plato que está acá es nopal con carne Ahora el mexicano dice que no, ahora yo me voy a copiar lo tuyo Acabamos de llegar al lugar que estábamos buscando Empezamos al revés Porque llegamos eh, en la otra entrada, no en esta entrada Que es la entrada principal No sé qué le pasa allí, si ahí atrás, pero... Es que estoy molesta, ¿cómo se que vamos a entrar por la puerta trasera? <risa> De verdad, de verdad, Creo que nos dijeron el lugar este, como es que se llama? Ka Seng. Oh my God. Ya hablo chino. chino Vamos a pedirle aquí en el Uber en... 3, 2, 1... Ka Seng. Listo, aquí estamos gente Bueno amigos, ha llegado nuestro Uber de este lado Ahí está, entonces nos vamos a kawong Zeng. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Pero señor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. lugar, a este otro barrio chino que nos recomendaron, estuvimos hablando acá con nuestro amigo, el señor del Uber, y nos comenta que él no conoce realmente este sitio, entonces ahora sí que estamos yendo a un lugar no sé, desconocido totalmente, totalmente. exacto, totalmente desconocido para nosotras sí, así que no sé, ojalá no sea no sea peligroso Quise está un poco asustada porque no sabe si va a ser peligroso o no Pero yo digo que si percibimos algo de peligro pues simplemente no nos bajamos sí, del Uber es que, Y seguimos sea, el camino eh, Si, sí, la gente nos mira mucho, tal vez no sé porque, no sé, esta belleza tropical Estaba hablando con nuestro amigo acá, el señor del Uber La verdad es que hemos venido a un lugar que le espanta un poquito al señor del Uber Que conoce muy bien todas las calles de México y todo esto Entonces como aún falta bastante para llegar y tenemos como 20 minutos aquí dando vueltas pues sinceramente vamos a cambiar la ubicación Y nos vamos a regresar a la zona eh, en donde estábamos hace poco Entonces lamentablemente no vamos a llegar al restaurante que nos recomendaron Espero en algún momento poder llegar Pero vamos a regresarnos entonces para ver finalmente dónde podemos comer comida sabrosa, deliciosa china El señor del Uber que... Es, una, es mexicano 100%, conoce la ruta, conoce los lugares. Nos recomendó que realmente eh, lo mejor para nosotras más, era regresarnos a, al sitio en donde estábamos. Este, Kawon Sin embargo, como el señor nos acaba de recomendar... No las dejaría yo por aquí. En serio. De verdad, no las dejaría yo por aquí. ¿Por qué lo dice usted? Es pues porque no me gusta este, este rumbo. No me gusta el rumbo, no, no es para ustedes, es comida china y a lo mejor es buena, es rica, pero no es un barrio chino, Exacto. no es un barrio chino, y no me gusta el barrio, este no me gusta para ustedes, ustedes necesitan otras actividades en otros lugares donde haya gente, donde así sea turístico. Llegamos nuevamente al barrio chino, eh, porque bueno, ya saben lo que nos pasó en el camino, sin embargo, ahora sí vamos a tomar la recomendación que nos hicieron para comer. Adelante por favor. Ahora sí llegamos a nuestro restaurante, el que le dijimos al que íbamos a venir al final del día. Eh, fue bastante complicada, la verdad, esa travesía bastante compleja haber ido a un lugar desconocido. Mariscos. Puerco, carne de cerdo con salsa de Salsa de dulce. Mm. perfecto. de cerdo tengo este pollo. Aquí tengo el chapán a la casa que lleva camarón, pollo y cerdo. Hay con pollo, hay con. Me das uno de este. antes que estaban tomando la cuenta, mencionaron alguna verdura extraña que yo realmente no conozco. Entonces, vamos a ver cuando llegue qué nos espera. Y esta es la parte de arriba de nuestro restaurante, pues. Aquí tenemos la vista super cool del barrio chino. Un arrocito chino, ¿verdad? Sí, vamos a servirte aquí para qué. Un arrocito con camarones. ¿Qué, qué? Se llama con chale, yo no sé, pero es algo así como yom. Yo lo pido mucho en Panamá y por eso dije nada. Fui por los seguros. Es, es un arroz mixto, tiene camarones, tiene cerdo, tiene algunos vegetales y pollo. Así que me fui a los seguros esto lo pediste tú, Catherine Boy. Yo pedí eso. Si sí, dijiste puerco. en el serio. te trajo tu puerco. pero no sabía yo que el puerco iba a ser así. Bueno, no sé. Se ve bueno, vamos a comer. ¿no? Les voy a decir la verdad, yo no quería que ella me sirviera la comida en un plato, yo lo que quería era como que ir probando poquito a poquito, pero bueno, Gise es rápida, cuando Ay, se trata, Gise es muy rápida cuando se trata de comida y ya sirvió todo, así que yo creo que todavía nos hace falta un plato más. Eh, y yo creo que ya he de empezar, yo creo que ya tengo que empezar porque tengo mucha hambre. Acabo de probar un pequeño camaroncito porque este arroz tiene po Entiendo que tiene arroz, tiene pollo, tiene carne, tiene no sé qué más y tiene, tiene camarón. Pollo, puerco, carne y camarones. La verdad es que queríamos el arroz un poquito más suelto. Está un poco empelotado, no lo queríamos tan empelotado. Bueno, ahorita yo iba a probar el puerco que pedí, <risa> que no sé cómo sepa, yo no sabía que venía como empanizado, porque está como empanizado, ¿verdad? Sí. Lo estoy probando y está. ¿Y qué, con qué está preparado? Creo que tiene salsa agridulce. Empanamos un poco más delgado, este es un poquito más grueso, pero las costillitas agridulces tienen el mismo proceso. Que tú la agarras, la condimentas con sal y pimienta, y luego agarras la, la harina... La empanizas, paso, paso, la paso. fríes y luego aparte tú haces tu salsa y le agregas las piñas y ya todo lo... Todo lo demás, demás. para que sepa agridulce. Uh -huh. Como ustedes saben que Gise aquí es la experta de comida, uh -huh. yo simplemente me dedico a probar, ¿ok? Así uh -huh. que ahí vamos. wow Miren lo que acaba de llegar. ¡Oh my god ¿Qué es esto? Costillas, creo que la es. La que que yo ordené porque ella ordenó las agridulces. Las otras. Exacto. Entonces yo dije, nada, vamos a probar esto para ver qué tal. Mira, para cerrar, la costilla que acabo de probar está sumamente deliciosa, la agridulce. Ahorita vamos a probar el próximo plato que llegó. Mientras tanto, pues déjenme comer un poquito porque estoy que me muero de hambre. Voy a probarla a ver qué tal. Si yo tuviera que evaluarla del 1 al 10, yo le doy un... 7 en sabor Porque está buena, está buena, bastante buena Pero creía que iba a estar mejor O al menos mejor que la que yo ordené Que sí me encantó Pero bueno mis amores, yo creo que ya ahora sí Nos falta un montón de comida por terminarnos Toda esta mesa de comida falta por terminarnos Yo aquí voy a despedir este video Hasta esto comen en el barrio chino de la Ciudad de México La verdad me encantó muchísimo la experiencia Quisiera saber qué piensan ustedes acerca del barrio chino de la Ciudad de México Por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Qué les pareció todo este recorrido Lo que pudimos conocer, lo que no conocimos Las cosas que venden por allí eh, La cultura, la gente, la costumbre Cuéntenme aquí abajo en la cajilla de los comentarios Qué les pareció yo soy Katherine Boyce, los dejo a todos con un beso enorme y los amo. Bye.